El primer tema del día es el crimen de este hombre, de este finquero, Sofía. ¿Esto ocurrió el fin de semana? Sí, esto eh, sucede el sábado por la mañana cuando eh, Juan Carlos Mancilla, que es este finquero de 71 años que uh -huh. les comentábamos, iba en su cam en camioneta Toyota Hilux sí. a buscar a unos empleados justamente en el barrio Renacer del Plata, allí en la zona de Perdriel. Uh -huh. eh, bueno, ahí en ese momento, cuando él va a buscar a, a sus empleados para trabajar justamente en la finca, es abordado por un joven de 18 años, quienes los vecinos han señalado que se trata de Maximiliano Romero. Este joven de 18 años intenta sustraerle la camioneta, cuando eh, no logra su cometido, saca un cuchillo y comienza a eh, propinarle muchas puñaladas, tanto en el abdomen como en la espalda. Eh, el hombre de 71 años comienza a pedir auxilio, empieza a gritar... Y gracias a esos, eh, a esos gritos es que algunos vecinos logran identificar al sujeto que lo, lo intentaba, ¿Este estaba sujeto sacando. sería oriundo de este barrio, viviría ahí, quiero Se, decir? Sería oriundo de este barrio sí. y, eh, bueno, es intensamente buscado por estas horas, ¿no? A un prófugo. Eh, está Ajá. prófugo todavía y eh, él cuando le, le, le sustrae las llaves de la camioneta intenta arrancarla y no puede. En ese, en ese momento es que le saca la billetera a Mansilla, se retira y en eso que en la huida deja el arma homicida, es decir el cuchillo con el que ataca a Mansilla eh, lo cual es muy importante para la investigación porque allí está nada más ni nada menos que sus, que huellas, sus huellas genéticas claro. eh, por otro lado quedó tan mal herido Mansilla que tuvo que ser trasladado al hospital central pero lamentablemente a las horas muere agonizó casi 12 horas Mansilla casi porque horas. esto lo decías al principio fue sábado muy temprano a las 7 de la uh -huh. mañana de la más mañana. o menos y termina falleciendo a las 19 de el mismo sábado okay la verdad es que Hola. los vecinos que alertaron la situación pudieron al menos identificar al sujeto atacante inclusive hay vecinos que dicen que le gritaron, Maxi si no hagas uh -huh. eso eh, pero esta, este joven eh, todo sí. indica de acuerdo a los testimonios sí. que estaba eh, muy alterado y que quería de, de todas maneras sustraer la camioneta que era propiedad de Juan Carlos Mancilla eh, Había versiones hasta de que el hombre había quedado malherido por supuesto y tirado adentro de una de las acequias, o sea que los vecinos tuvieron que ir a socorrerlo sí. ahí mientras esperaban a la gente, el hombre, la víctima fatal, tirado en una sequía de Sí, sí de ese hasta barrio. que llegara el servicio de emergencias coordinado. La verdad es que un hecho lamentable, ¿no? En un intento de robo que terminan matando sí. a este hombre de 71 años. A Una persona que iba a trabajar. Que iba a trabajar. ¿no? Que iba a, iba a buscar a los, a los obreros desempleo? allí, en este momento. Y además habla que arrancando temprano. Los, los vecinos de la zona, que era muy buena persona, que no tenía problemas con nadie y se vio en esta situación donde lamentablemente termina sí. perdiendo la vida. Por lo tanto, ahora está siendo investigado este sujeto para poder dar con él. Gracias, Sofía. A ustedes.